¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo una review, unas primeras impresiones de Pokémon Leyendas Arceus sin... Spoilers, Ojo, no voy a hacer spoilers, tranquilos, os podéis quedar, porque aunque el juego se haya filtrado y esté todo el mundo jugando y haciendo vídeos ahí pim pam, spoileándolo todo, yo no os voy a spoilear nada sobre la historia, sobre la trama, sobre las mecánicas, no, nada. Tranquilos, porque si hay spoilers en un vídeo os voy a avisar, ¿vale? En este vídeo os podéis quedar tranquilos y vamos a analizar tres cositas, ¿vale? Tres cositas que, bueno, he jugado como unas... Cuatro o cinco horas creo que es suficiente para analizar estas tres o cuatro cosas. Pero ojo, son primeras impresiones. A lo mejor de aquí al final de que lo juegue, eh, pues mmm, podréis tener una review, una, un punto de vista diferente, ¿vale? Pero os voy a dar, eh, digamos, una opinión para saber si merece la pena comprarlo. Porque creo que ya tengo una respuesta con las pocas horas que he jugado. Y os podéis imaginar qué respuesta es para tener una respuesta. Quiero decir, si yo... Bueno vamos al lío. Vamos a analizar tres cositas, ¿vale? La primera es la historia, cómo pinta la historia. Obviamente no la he jugado entera, por tanto no puedo hacer un juicio de valor eh, completo, pero sí eh, puedo deciros unas primeras impresiones sobre la historia. Dos, eh, la sensación de mundo abierto, que es una de las cosas que que, bueno, que más se criticó, ¿no? de, de el, la zona silvestre de Pokémon Espada y Escudo y que creo que ya pues después de haber estado bastante rato eh, jugando el juego eh, puedo deciros cómo se siente de primeras, digamos. Y por último, vamos a analizar ese arte que tanto se ha criticado. Y que creo que merece una pena. Me merece la pena comentarlo un poquito por encima, ¿vale? Entonces, empezamos con eh, lo que viene siendo la historia. Y es que lo que voy a decir, lo único que voy a decir, es que tiene muy buena pinta para empezar. Eh, los personajes que yo he conocido tienen mucha personalidad. Eh, las, eh, en el juego ahora las caras tienen mucha más expresividad y eso da más trasfondo a los personajes y como una sensación clara de cuál es esa pues eso esa personalidad eso que están pensando en cada momento da más pie a momentos cómicos con un poquito más de no sé un poquito más de fuerza de lo que se nos ha presentado hasta ahora así que en ese aspecto le doy muy buena muy buena puntuación de momento eh, luego la historia por cómo la plantean al principio ya no parece la típica, no sé, los típicos personajes de, oh, somos todos amigos, todo es genial. Eh, no, eh, parece que tiene un plus de seriedad esta, esta historia y me gusta, me gusta. Como siempre, estas son primeras impresiones, 4 o 5 horas de juego, no nada muy profundo, pero eh, la verdad es que, bueno, en torno a eso, yo lo único que puedo decir es que de momento pinta muy bien, así que ya solo por unas primeras horas de juego merece la pena ver... Eh, como lo ha planteado Game Freak. Os dais cuenta enseguida que no es un juego exclusivamente para niños, básicamente. Ves, ves algo más. Luego, el tema de la me las mecánicas y el mundo abierto. Pues chicos, aquí tengo que dar eh, un punto muy fuerte a este juego, un punto muy, muy muy, muy, alto, muy grande, una puntuación enorme, porque yo creo que se la han sacado. La sensación de Zelda Breath of the Wild es... Increíble, o sea, es una sensación de libertad absoluta, de exploración absoluta, donde realmente no tienes, eh, ¿cómo decirlo? No, no, no tienes una zona que digas, ostras, voy a ver qué puede haber por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué Pokémon puedo encontrar? ¿Qué objeto que no haya visto? No lo sé, o sea, mi sensación, nada más empezar el juego, es que la sensación de mundo abierto es brutal. Todo muy extenso, mucho por explorar, eh, secretos por descubrir, me gusta. Me gusta. Ya sabéis que yo he criticado mucho Espada y Escudo y que una de las claves de las que yo más criticaba era principalmente esa falta de exploración, donde todo era monótono, todo era exactamente igual y no había ningún misterio. Aquí no. Aquí te metes en un mundo donde de repente te puedes aprender un Pokémon especial, eh, un objeto especial, algo que no habías descubierto y eso es eh, Eso es increíble. Te das cuenta desde el primer minuto. ¿eh? Ojito, porque... Tú piensas, no, a lo mejor, pues al principio, no, no, desde el minuto uno, cuando te dejan suelto ahí por el, por el mundo, dices, eh, ya está, o sea, aquí, aquí, ya puedo ponerme a explorar y tirarme una hora antes de empezar la siguiente misión. Es brutal, eso, eso es un mis pero voy a poner aquí un, un mini pero y es que llevo muy poco tiempo jugado. Espero que no se haga repetitivo en cuanto a lo que vienen siendo las zonas, no, o sea, que no, que no sea todo muy monótono o que las mecánicas se me hagan monótonas, yo espero que no, porque todavía, yo por ejemplo, no he llegado todavía a tener ninguna Pokémon Tour ni nada por el estilo, entonces me falta un punto más de exploración todavía por, por testear, para daros una review completa, que ya lo haré, ¿eh? tranquilos, porque ya lo haré, pero bueno, esto que os sirva, pues de, pues ese, poneros esa miel en la boca para que viváis lo que yo estoy viviendo ya, y que, buah. Está muy, pero que muy guapo. Luego, junto al tema del mundo abierto, voy a comentar el tema de las mecánicas, el tema del combate, ¿vale? Lo voy a, voy a comentar un poco por encima, que las sensaciones en combate me flipan, chicos, de verdad. O sea, de verdad, yo creo que es la primera vez que sientes mmm, eh, como una escena Pokémon real, como si fuera lo, o sea, lo más similar a, a vivir... Eh, no sé cómo explicarlo, como que estás en, en, en viendo Pokémon en la vida real, ¿no? Que, que están los Pokémon ahí luchando, tú te puedes mover mientras están luchando, y incluso si, si tu Pokémon hace un ataque y te pones en medio, te pega a ti, o sea, es, es brutal. O sea, nada, el juego, las sensaciones son increíbles, han reducido en teoría muchos ataques, eh, han, han, han, han colapsado todo mucho, pero lo han dejado tan bien, chicos, por lo que yo veo, o sea, lo han dejado tan cerradito, tan con una sensación tan buena que yo creo que es que lo han hecho verdaderamente bien. Y esto es algo que yo no me imaginaba que podía pasar. O sea, yo tenía muy bajas expectativas en cuanto a este tipo de cosas y la verdad es que yo creo que se la han sacado muy fuerte. Y por último, chicos, vamos a analizar el arte, ¿vale? El arte, eh, a ver, ojo, tiene cositas que chocan un poquito, ¿vale? De momento se me ha hecho algo monótono, solo un poquito... Eh, y llevo 4 o 5 horas de juego. Supongo que cuando descubra otras zonas, eh, no sé, otros ambientes, pues se renovará esa sensación de, bueno, de novedad, ¿no? Pero, eh, a ver, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. En cuanto a que han sabido lo que hacer, yo creo que han sabido homogeneizarlo mucho, han sabido encontrar ese estilo medio cartoon, que no sé, un estilo un estilo que está bien, que queda bien el juego, que está armónico con el con cómo son los Pokémon, con cómo son los personajes, está muy bien. Y, y luego el tema de, de, de la, del rendimiento con el arte, se nota que no es el 100%, o sea, se nota que podían haberlo mejorado un poquito. Hay cierto popping, determinados elementos, que bueno, es molesto, no lo sé. Eh... Realmente no, no lo creo, o sea, realmente creo que es un juego muy disfrutable, incluso aunque tenga esos defectillos, de momento no le estoy dando importancia. Otra cosa es que de repente, pues, algún tipo de animación sea lamentable, como pasaba en Espada y Escudo, eh, no sé, alguna cosa quede como pegote, pero está muy bien de momento, estilo. Ojo, eh, estilo, no llega ni a la altura del betún, pero estilo Breath of the Wild, todo homogéneo. Eh, los objetos, por ejemplo, que recoges no quedan como pegote, se nota que están ahí y los descubres diciendo, coño, si esto se puede coger y parecía integrado ¿no? en, en lo que viene siendo el, el entorno. También le doy muy buena puntuación y creo que es un juego que a, a día de hoy, con las 4 o 5 horas que, que he jugado, ya merece la pena, la verdad, yo lo recomiendo mucho, eh, es una sensación de Pokémon, una sensación de estoy jugando a Pokémon diferente, muy diferente y que merece la pena de verdad, o sea, yo os lo digo, he jugado muy poco, a lo mejor cuando termine la review digo, bueno, cuidadito porque la historia tiene tal, tiene cual, no lo sé de momento no lo sé, pero ya lo que he jugado chicos, es para animaros a que este juego merece la pena y ya estaría compañeros hasta aquí, eh, esta es mi review, una review muy por encima, unas primeras impresiones como bien he indicado, donde creo que, me... que vamos, creo que os debo recomendar eh, la compra de este juego pero bueno, siempre tomadlo pues con, con pinzas, no si hay alguna review completa y, y de juego entero y a ver, eso Es dinero, ¿vale? Es un juego que cuesta dinero Así que, eh, bueno, está en Amazon Bastante barato, ¿vale? O sea, creo que Está por menos de 50 euros Creo que eso es de valorar Pero bueno, que cada uno decide Lo que se quiere gastar y, y todas esas cosas No me enrollo más Así que nada, eh, espero que, que os haya gustado este vídeo Que os haya servido un poquito, que os haya puesto Esa miel en los labios para los que no hayáis podido jugarlo Y el que lo haya jugado, dejad en los comentarios eh, qué os parece a vosotros Si creéis y si estáis de acuerdo conmigo o no y, y nada, eh, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. ¡Chao! ¡Chao!